En este vídeo vamos a empezar una serie sobre estudio de demostraciones de propiedades de límites de sucesiones de números reales. Pero para empezar por el principio, vamos a ver en qué consiste las sucesiones de números reales, los límites y cómo podemos demostrar una propiedad simple, para empezar, que, que el límite de las funciones constantes es dicha constante. Bien empezamos primero importamos la librería de los números reales y números reales y esta, esta es la forma de representar las funciones una función u no es más una sucesión u no es más que una función de los números naturales en los reales u dn es, bueno pues el valor del término enésimo de la asociación. Bien, y para no para simplificar la, los enunciados de los teoremas, también vamos a declarar que C es una variable de eh, una variable sobre los números reales. También, para simplificar la notación, vamos a escribir en lugar del de valor absoluto de x, pues la x entre barras verticales. Esta es la notación que vamos a utilizar. Y con eso, pues ya podemos definir el límite. El límite no es más que una función que coge una sucesión y un número. Y nos va a devolver una propiedad que expresa que el número es el límite de la sucesión. Es decir, coge una sucesión U y un número real C y tenemos que decir, decir qué significa que C es el límite de U. y lo que significa es que para cualquier número positivo éxilo existe un número natural N en fin, el sistema por lo que viene a continuación es capaz de deducir que N es un número natural existe un número natural N de manera que para todo N a partir de dicho n que existe eh, para todo n, el valor absoluto de la diferencia de U sub n o u de n y c es menor o igual que eso es decir que la diferencia entre los términos de la sucesión y el límite bueno pues se pueden hacer tan pequeño como se quiera a partir de un número el número bueno se queda la diferencia bien esta es la definición normal y corriente de límite que se puede expresar sin ningún problema en, en LEA y bueno, ya veis que también el sistema sin tenerle que recargar bueno, pues está, sabe deducir que este silón que existe es mayor, vamos, es un número real ¿por qué? porque viene de aquí, de los valores U tiene valores en R por tanto el tiene que ser R bien, ahí está Haciendo su trabajo los tipos. Y la propiedad que vamos a comentar, las demostraciones de la propiedad que vamos a eh, comentar en este vídeo, es la siguiente. Si yo tengo una sucesión constante, cuyo todos los valores son c, es decir, que la sucesión la tengo aquí expresada, es una sucesión que a cualquier n le asigna c, el término vale c, bueno, pues vamos a demostrar que su límite tiene que ser C. Bueno, lo voy a poner mejor de esta forma. Lo abro y la primera demostración, pues la vamos a hacer eh, aplicativa. Bien, mira que aunque yo no recargue la notación de los tipos, yo he escrito simplemente N, el sistema sí me está diciendo que N es un número natural. Bueno. Bien, esto es lo que tenemos que demostrar. Pues vamos a empezar expandiendo la definición de límite para hacer explícitos los cuantificadores. Lo expando, la definición de límite, y en lugar de esta fórmula, la que tenemos que demostrar es esta. Aquí tenemos todos los cuantificadores con todos sus avíos, algunos son números reales, otros naturales. Bien, pero vamos a analizar la fórmula. La fórmula que... Bueno, pues la fórmula es una, es una fórmula universal que tiene, cuyo cuerpo es una implicación. Si es decir, es el mayor que cero, entonces, bien, pues vamos a el introducir bueno, el cuantificador existencial y la implicación. Para eso aplicamos la táctica de introducir, vamos a poner éxilo y esta propiedad de aquí, pues esta la vamos a llamar H épsilon, la hipótesis sobre éxilo. Esto lo hacemos con la táctica de introducción y ya veremos que con eso, estas dos condiciones, van a ir a las hipótesis y la conclusión lo que nos va a quedar es esto de aquí. Efectivamente, han metido el epsilon, han puesto como hipótesis el H éxilo y aquí tenemos la fórmula. Bien, la fórmula que tenemos que demostrar es una fórmula existencial. Bien, en este caso decía, ¿a partir de qué número? Pues a partir del primero, del cero. Entonces voy a decir que use cero. El usar cero lo que va a hacer es que en lugar del n mayúscula, de este n mayúscula, pues me pondrá para todo n, n mayor o igual que n, que cero se tiene esta condición. Efectivamente. Veis que en lugar del n mayúscula ya tenemos el cero. Y otra vez, analizamos la fórmula. Esta fórmula que es una fórmula universal... Cuyo cuerpo es una implicación. Por tanto, vamos a introducir una variable para la variable del cuantificador y una hipótesis para la condición del condicional. Esta hipótesis de aquí, de n mayor o igual que 0, es lo que vamos a llamar hn. Bueno, pues lo introducimos y ya tenemos que n es un número natural y hn. Y lo que tenemos que demostrar para el límite es esta desigualdad. Bien. Mirad, aquí tenemos lambda, la función que a un n le aplica c aplicado a n. Bueno, pero sea quien sea n, n es un número natural, esto al fin de cuentas va a dar 6. Todo lo que está ahí subrayado, eh, resaltado en azul, va a ser. ¿Cómo lo podemos simplificar? Pues con la táctica de sin. Eh, es similar a sin, pero solo usa definiciones. Pues le decimos que lo simplifique y ya está. También, bueno, si en lugar de sin pongo sin, bueno pues no funciona porque no está haciendo las definiciones. Bien, pues hacemos la simplificación. Efectivamente ya nos queda c, el valor absoluto de c menos c tiene que ser menor o igual que es Bueno, si decimos que simplifique los números, C menos C va a dar 0. El valor absoluto de 0 es 0. Con lo que, calculando los valores, esto va a dar 0. Que daría 0 menor o igual que éxilo. Efectivamente. Y esto es lo que tenemos que demostrar. Bueno, aquí tenemos una relación lineal. Pues la hipótesis me dice que épsilon es mayor que 0. Y si es mayor que 0, desde luego es mayor o igual que 0. Pero eso la aritmética lineal lo hace de manera trivial y ya tenemos nuestra primera demostración y después de las demostraciones pues viene la posible simplificación. ¿Qué podemos eliminar aquí? Hombre, por supuesto yo podía haberlo hecho sin desplegar la definición. Bueno, mira que eh, sin desplegar la definición cuando le digo introduce sale igual y aquí hice lo de Simplificar para que me escribiera C menos C. Bueno, si no se lo pongo, también porque a la hora de calcular numéricamente, bueno, pues va, lo primero que va a hacer es calcular C y después C menos C que va a dar cero. Es decir, podríamos simplificarla con, quitando estos dos y esto nos daría esta segunda demostración. Bien, vamos a cambiar la demostración. Aquí lo que hemos hecho, bueno, que todo el cálculo lo he ocultado. Podemos hacer el cálculo más explícito porque, en fin, aquí igual llega a este mundo. Pero tengo que demostrar esta desigualdad. En lugar de hacerlo como lo hemos hecho en la demostración anterior, podemos detallar todo el cálculo. Es decir, lo voy a hacer con cálculo. Empezamos en la parte izquierda y hay que llegar a la derecha. Bueno, el primer paso que lambda n de c aplicado n va a dar c, eso simplemente por la propiedad reflexiva, que c menos que el valor absoluto de c menos c es cero, por normalización, y que suponiendo que Epsilon es mayor que cero, eh, cero es menor o igual que Epsilon, por aritmética lineal, Veis que es lo mismo, pero bueno, se ha dejado explícito lo Pasos por lo que va pasando, por, vamos, las expresiones por las que va pasando el cálculo. Y la última demostración que vamos a comentar es, voy a ponerlo así también, vamos a hacer las tres anteriores, las si aplicativas, vamos a hacer una declarativa, que no sea empezar con el begin y N. Bueno, Como lo que tengo que demostrar es para todo epsilon, es una fórmula universal, bueno, pues tengo que de, empezar. Suponiendo un éxilo y al final lo que tengo que demostrar es que eh, existe un número a partir del cual, bueno, pues empezamos, supongo que existe el éxilo que es estrictamente positivo, o sea, no que existe, sea éxilo cualquier número estrictamente positivo y ahora lo que tengo que demostrar es el existe n. Bueno, ¿cómo se demuestra? ¿Qué regla? regla? Eh, ¿Con qué lema? El lema de introducción del existencial, que necesita un testigo y una prueba. El testigo va a ser cero y la prueba, esto es lo que tenemos que demostrar, bueno, pues la prueba que hace. Otra vez, introduce el n, introduce la hipótesis hn, ahora la escribo, y lo que hay que demostrar es efectivamente la desigualdad. Y la forma de hacerlo es con el cálculo, y los pasos del cálculo son exactamente los mismos que la demostración anterior. En fin, y eso era esencialmente el vídeo de hoy, que era cómo se trabajan con las sucesiones, no son más que funciones, cómo se define el límite, y una primera, que bueno, el límite de la constante es constante. Y eso es todo por ahora.